Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Ejo bactón. Panqueque de calabacín. Vamos a cortar el calabacín. El ancho de medio centímetro. No corta tan grueso. Vamos a ponerlos en papel para que seca y cortamos un ají de color rojo vamos a usarlo como una decoración pon el ají en el agua para sacar las semillas ya vamos a hacer panqueque pon la harina de trigo en el plato y prepara el huevo echa un poco de sal y mezcla bien ya empezamos primero Pon el calabacín en la harina de trigo, segundo en el huevo, tercero en la sartén. Ya, le pitamos. Así es, ojo. Vamos a poner el ají encima para hacer una decoración. Así queda más bonito. Ahora solo hay que... Cocinar bien ambos lados y ya. Tan tan tan. ¿Cómo te fue? Muy fácil, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.